Cinco minutos pasaron de las 12 y nos vamos directo con la información en vivo. Marcela, te escuchamos. Bienvenida al noticiero. Hola, Marce. ¿Qué tal? ¿Cómo les pasa? Sí, ayer nos enteramos anoche de la triste noticia, el fallecimiento de este hombre que tenía 55 años. Ustedes recordarán cuando estuvimos en el lugar, en el barrio, ahí ferroviario, ferroviario en el departamento de donde... Intentan asaltarlo, en realidad lo asaltan porque se llevan su camioneta Nissan, él se, él se cuelga de la camioneta porque creía que su madre, de más de 80 años, estaba arriba del vehículo y finalmente los delincuentes le disparan dos veces. Dos balazos terminan impactando en el cuerpo del hombre. Lo llevan al hospital central, estuvo todos estos días, casi 10 días, internado en terapia intensiva en ese lugar y finalmente los médicos anoche le dieron a la familia la triste noticia. Estamos ahora con dos personas, con dos familiares de ellos, hemos escuchado en algún momento también a la prima, así que bueno, vamos a hablar con los dos familiares que nos acompañan, Mónica Carrera, prima, y Rubén Carrera, tío de Mauricio. Anoche eh, recibieron la peor noticia y a partir de esto ustedes han hecho marchas. ¿Cuál es eh, ¿Qué es lo que siente la familia ahora y qué necesita? El dolor que sentimos no, creo, no se puede explicar con palabras. Eh, es una cosa que, que comprime y, y aprieta el corazón. ¿Y qué más puedo pedir? Que, que se haga justicia ya de una vez por todas, que se acabe todo este esta forma de, de, de vandalismo contra la, las personas que no tenemos nada que ver, que trabajamos, que vamos, vamos todos los días a, a, a ganarnos nuestro pan. Por eso digo que mi sobrino no se merecía esto. No se lo merecía, no porque sea sobrino mío, pero por los vecinos y la familia, era, era único de la, la forma de ser de él, de toda la... Eh, cómo no... Nos visitábamos, lo, este, juntábamos siempre y él no, no se merecía esto. Y bueno, dejo también aparte de, de que la justicia actúe rápido para que esta gente ya de una vez por todas pague lo que tenga que pagar. No voy a, con eso, no voy a, a, a desearle nada más que lo que se merece. Y, y como siempre digo, eh, también la justicia divina va, va a saber actuar. Pues... Se conocieron dos videos en las últimas horas, bueno, de los delincuentes cerca de la zona donde ocurrió el hecho, pero puntualmente hasta ahora estas personas no están identificadas ni tampoco detenidas. No están, no, todavía no tenemos ninguna novedad de la policía o de la justicia de que eh, hasta anoche no había ninguna novedad. ¿Y quiénes serían nada. Que con este video, videos que están pasando, eh, se pueda trabajar eh, la justicia, pueda trabajar para poder identificar y que eh, paguen lo que tengan que pagar, cárcel o como tengan que pagarlo. Mónica, nada devuelve la vida de una persona tan joven eh, y aparte muy querida en el barrio, trabajadora, de hecho pensaba que su mamá estaba dentro de la camioneta y por eso digo, se cuelga de la camioneta hasta que finalmente le dispara. Porque en realidad eh, él eh, dio la vida por su mamá, porque él creía que su mamá estaba dentro de la camioneta y bueno, ellos Pensaban los delincuentes que él quería la camioneta, no, no que pedía por su mamá. Entonces ellos le, le tiran a matar porque no creo que haya sido por otra cosa. Y bueno, eh, eh, nosotros teníamos la fe de que él iba a salir adelante porque no pensábamos que era algo más grave, pero... Eh, no esperábamos tampoco este desenlace tan rápido, porque no lo esperábamos. Eh, nos llamaron eh, del hospital, eh, que él había ya entrado en una gravedad, que bueno, pasó la noche, eh, fue un, digamos, bueno, como una eh, un descanso para nosotros, que decir, bueno, pasaron no, la noche y, y decir, eh, hay una mejoría, pero en realidad no, se empezó a grabar y ya... Eh, la el, el digamos la bala eh, hizo mucho daño dentro de él y él por más que luchara él luchó quiso luchar por por lo que por vivir porque en realidad él tenía mucha salud mucha salud eh, era una persona muy sana entonces nosotros lo que queremos es eh, que encuentren quién fue el que lo hizo ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nada más, porque yo sé que a él no los va a devolver. ¿Hay una recompensa de, de, sí, de mil ¿Ha llamado gente? ¿Sabes si hay personas no, que hayan no aportado he alguna? Nada. No ha llamado a nadie porque nosotros no hemos recibido ningún nada, o sea, de, digamos, ninguna noticia de la de la fiscalía, que son al, que mi primo es el que lo llaman. Pero solamente para pedir datos o para pedir el parte de él, la policía, que en realidad no sé por qué piden el dato de, de, del, del estado de él, si en realidad ellos tendrían que estar buscando a quién fue, no pedir eh, el estado de, de, de la salud de él, que en realidad, bueno, ahora no lo tenemos. ¿Van a seguir con las marchas ustedes? ¿Hicieron una marcha? ¿Van a seguir? Sí. Sí, vamos a seguir porque esto nosotros queremos que esta persona, a quien haya sido, porque sabemos que son tres personas, porque él declaró, cuando él estuvo bien, él declaró que eran tres personas. Entonces, bueno, nosotros necesitamos y vamos a luchar por eso, por, por, por él, por su mamá, que no está bien porque en realidad ella todavía no cae de, de, de, de lo de esto que ha pasado, porque... No, de parte porque venían de la misa de domingo de Ramos, o sea, y, claro, y pasó esto. Eh, recién vino eh, el, el sacerdote a verla a mi tía eh, de la iglesia donde ella había estado, que los conoce, conoce a Mauricio también, que no lo puede creer tampoco, entonces lo, lo llevé donde estaba mi tía, así que, pero... Mi tía está en un estado ahora que que no la podemos traer para que ella esté acá con presente con nosotros. Bien, muchas gracias. Bueno, contarles por un lado que está la recompensa, que recordemos que la gente puede llamar a la policía, puede llamar a la justicia y puede aportar cualquier tipo de datos sobre estas personas. Eh, también decirles que bueno, todavía el cuerpo no se ha velado porque en este momento está en el cuerpo médico forense, se le están haciendo todos los análisis y todo para determinar, por ejemplo, lo que tiene que ver con, con la bala que todavía está alojada en el cuerpo, por ejemplo, con una o con dos balas, no sé qué. Una, una. Con una bala, bueno, y a partir de eso, por supuesto, va a haber un resultado por parte de la justicia. La, la gente sigue pidiendo, la familia eh, justicia, quieren que las personas sean detenidas, las personas que cometieron este hecho, y por supuesto van a seguir con las marchas. Gracias, Marcela. Y nosotros hasta nos, luego. Hasta luego. Nos vamos a quedar con este tema eh, de la muerte de Juan Villanueva. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo solidaridad y un aporte que tal vez ustedes, del otro lado, alguno de los que nos está mirando desde su casa pueda hacer, si vio algo que permita identificar a la o las personas que en el asalto le dispararon a este hombre y lo mataron Bueno, está vigente la recompensa te lo contaba Marcela, recientemente lo dijimos de 700 mil pesos que está ofreciendo el gobierno de la provincia para quien aporte datos fehacientes que permitan localizar a los dos delincuentes que asaltaron y mataron a Juan Villanueva el 10 de abril pasado en Guaymallén le disparan, le dan los tiros y ellos escapan, esta es la imagen en la camioneta de Juan La recompensa es ofrecida por el Ministerio de Seguridad y se aclara que para el pago de la suma eh, está supeditado justamente a la calidad de los datos aportados que deben ser certificados por el fiscal de homicidios que interviene en la causa. Quien tenga información útil para esclarecer este homicidio puede comunicarse al 911 o bien a los teléfonos 0800 222 7627 121 38 57 138 y si no al 441 6907. Son los que están al pie de la pantalla. La Fiscalía de Homicidios trabaja en el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad en el lugar del asalto. Hasta ahora no hay novedades sobre el paradero y la identidad de los sospechosos. Sin embargo, hay un llamado hoy a la población a la solidaridad con esta familia que está sufriendo. Porque lo que están pidiendo es justicia. mil pesos de recompensa para quien pueda aportar datos verdaderos facientes sobre las personas, los delincuentes que hieren de bala a Villanueva y luego termina falleciendo anoche en el hospital tras varios días internado. Él persigue a la camioneta porque se creyó que su mamá estaba en el interior del vehículo.